Enseguida corresponde que haga su discurso de apertura la convencional constituyente Rosa Catrileo. Mari, Mari, con Mari Mari Compuche, Mulelo Tufachi Tragunmeu, Inche Rosa Catrileo Arias Piñén, Tromén Huichucón ñitugún, Mapuche Tainche, Hualmapu Tañimapu. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rosa Catrileo Arias, soy de Tromén soy mapuche y el Gualmapu es mi tierra. Traigo a este lugar demandas y consignas de más de 500 años. Podría decirles, por ejemplo, que mi pueblo fue despojado de sus tierras y territorio, que quisieron acallarnos, arrebatándonos nuestra lengua, que quisieron que desapareciéramos, despojándonos de nuestra cultura y espiritualidad, que quisieron matarnos, que mi pueblo es violentado cada día, que por ello queremos que nos devuelvan las tierras, que nos devuelvan el agua, que se vayan las forestales de nuestro territorio, que respeten nuestro Mapuche Raquizuán y Kimún. Como ven, sobran demandas. Estoy aquí, frente a ustedes, frente a Chile, frente al mundo que nos está viendo, no solo como Rosa Catrileo, sino como nieta de Lautaro y Huacolda, de Frecia y Caupolicán, siendo la voz de las mujeres de mi pueblo, de la guerrera Janequeo, de las políticas, soy y Zenobia Quintremil, de Herminia Panguilev, de las luchadoras Berta y Nicolás Aquintremán, de nuestras muertas, de nuestras niñas, para decirles que ustedes tienen la oportunidad histórica de resarcir el daño causado, de implementar medidas de reparación por el actuar del Estado, de ser el punto de partida para solucionar el conflicto que el Estado generó en el Gualmapu. En ustedes está hoy esa responsabilidad. También estoy aquí para decirles que hemos llegado para quedarnos, ya no retrocederemos en lo ganado, nuestros nombres, nuestros apellidos seguirán escuchándose en el Chile plurinacional. Aquí nos han llamado privilegiados por ejercer nuestros derechos. Yo les puedo decir que sí, que soy una privilegiada por ser hija del Gualmapu, por ser hija de un pueblo que nunca se ha rendido, de un pueblo que ha resistido a la invasión, a la injusticia y que pase lo que pase seguirá resistiendo por su libertad, que nosotros no tenemos pena, que nosotros lo que tenemos es dignidad. También nos han dicho que venimos a romper la unidad nacional, que queremos eliminar la república, destruir al país, pero estamos acá para invitarlos a repensar Chile, a mirarse desde la realidad a cambiar los paradigmas, porque Chile no es un estado, una nación, una sola lengua. Chile es un estado y varios pueblos naciones, porque en Chile no existe una sola forma de ver y comprender el mundo. Aquí hay, pue hay pueblos que vemos a la naturaleza no como un recurso del que podemos apropiarnos. Vemos a la naturaleza como hitrófil mongén como, como vida, como espíritu, como hermana. Nosotros somos un elemento más dentro de ella. ...porque no somos sus dueños. Este proceso puede ser un punto de inflexión. Como señalé, puede ser el punto de partida. Es una última oportunidad que como mapuches... ...les estamos dando para hacerse cargo... ...de las más de 500 comunidades... ...en espera de la devolución de sus tierras... ...de la justicia para nuestros muertos. No puede ser que después de 19 años... ...el asesinato de Alex Lemún... ...tenga una sanción simbólica de la pérdida del agua por las plantaciones de pinos y eucaliptos, de la llegada de los huertos frutícolas con sus pesticidas a nuestro territorio, de las represas en los ríos, porque no queremos más ralco, queremos los ríos libres, de las decenas de mesas de diálogo que no ofrecieron soluciones, de una verdad histórica, un nuevo trato que nunca se materializó, de los presos políticos mapuche de los parlamentos que reconocían nuestra autonomía y que se desconocieron, en definitiva de las consecuencias de la invasión militar del Estado de Chile en nuestro territorio. Es la oportunidad para establecer una nueva relación del Estado con mi pueblo, una relación de tú a tú, en plano de igualdad. Las bases están, los derechos están, es momento de respetarlos y garantizarlos. Finalmente, puedo decirles que los hijos del pueblo mapuche jamás se rendirán, porque nunca nadie nos doblegó que nuestra cultura seguirá existiendo, que nuestros nombres seguirán naciendo. Ya no seremos Rosa, Julio, Eliseo o Mercedes, sino que hemos vuelto a ser Aliwén, Amancay, Gunelfe, Huayquilef, Aiyan, Amilla, Ailén. Y en este momento tenemos la posibilidad de establecer las bases para este Chile diverso. Por último, en este Chile plurinacional, los invito a no a aplaudir, sino a hacer una fafan. Huevo ahí, pulamién, maich huevo. Diez veces venceremos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.